En uno de los vídeos introductorios a VIEW ya vimos el funcionamiento general de los eventos. Vamos a aprovechar este vídeo para profundizar un poquito más, no demasiado, pero al menos lo suficiente como para poder sacarle un poco más de potencial. Y como punto de partida tenemos un ejemplo que ya hemos utilizado en vídeos anteriores. Un simple botón que al pulsarlo incrementa el contador que hay debajo. Para eso simplemente tenemos en el HTML, un botón que llama una función pulsando cuando se produce el evento click. En ese caso, lo que hará será incrementar en uno el valor de la variable reactiva pulsaciones. Si lo probamos, vemos que efectivamente funciona como esperábamos. Bueno, pues la única cosa diferente que hay con respecto a los anteriores vídeos es que en este la función pulsando tiene un parámetro, un parámetro llamado EDD. Este parámetro, que en principio no es necesario colocarlo, de hecho, no lo hemos hecho en los vídeos anteriores, es un objeto que pasa el evento y que proporciona información sobre él mismo. ¿Quién lo envía? ¿Dónde se ha pulsado? ¿Con qué botón? ¿Con qué tecla? Etc. Es una información básica de un evento que proporciona JavaScript. De hecho, yo podría venir aquí y, por ejemplo, hacer que si la pulsación del ratón se produce más allá de la mitad del botón, que lo que haga sea incrementar el contador, pero que en caso contrario, que lo que haga sea decrementarlo es decir, utilizando información que me proporciona ese objeto, voy a hacer que haga algo diferente. Voy a recargar la página y si pinchamos por la izquierda, el contador decrece y si pincho por la derecha, el contador se incrementa. Bien. La segunda idea que podemos tener en cuenta es que aparte de este evento podemos pasarle parámetros personales. Por ejemplo, podríamos crearnos dos botones y que ambos botones llamasen a la misma función cuando se pulsa en él. Para poder diferenciar sobre qué botón se ha realizado la pulsación, podríamos pasar, por ejemplo, un parámetro. Vamos, por ejemplo, a crear un nuevo método. Al cual le pasaremos un parámetro, que va a ser Botón. Si el botón, por ejemplo, es igual a 1, lo que haremos será incrementar un contador que vamos a llamar de pulsaciones 1. Y si, vamos a en este, y si la pulsación es el botón 2. Lo que hará es que pulsaciones 2 se incrementará. Vamos a crear nuestras dos variables. Y vamos a crear el código HTML para meter los dos botones. Vamos a poner, por ejemplo, pulsa 1. lo que hay que hacer es parametrizar esa función, así que, como cualquier función, simplemente añadimos unos paréntesis y el número que identifique cada botón, el 1 y el 2. Además, y para aprender algo más sobre eventos, vamos a utilizar el método abreviado, que en este caso es una arroba. Así como con la directiva VBIM lo que hacíamos era simplemente quitarlo para conseguir su método abreviado, en este caso lo que hay que hacer es sustituirlo por una arroba. Bien, ya tenemos definido el HTML, ya tenemos definido también el JavaScript, vamos a cargar la página. Recargamos y al pulsar en uno, incrementa el primer contador y al pulsar en dos, incrementa el segundo. Eso sí, aquí nos encontramos con un problema. Hemos pasado un nuevo parámetro que es botón y ahora no podemos pasar el parámetro de evento Pero a lo mejor nos sigue interesando también pasar el parámetro event. La solución consistiría en pasar un parámetro, el parámetro event, pero en forzar su paso desde el HTML. Es decir, incluir aquí algo que encapsule todo el evento que se genera. ¿Cómo se hace eso? Utilizando una variable del sistema que es la palabra $event. Puede parecer un poco chocante, no sabemos muy bien de dónde viene ese tipo de variable, pero sí que es verdad que para aquellos que quieren aprender Vue de una manera un poco más avanzada, la propia instancia tiene una serie de valores definidos, una serie de valores miembros, que permiten acceder a los valores de esa instancia. La forma de acceder a ellos es mediante un dólar y el nombre de la variable. Por ejemplo, con dólar $data accederíamos al array de variables reactivas que tiene nuestra instancia. Esto no es exactamente lo mismo, pero sí que es verdad que nos abre el camino a conocer nuevas opciones que puede tener Vue. Vamos a incorporarlo también en el segundo. Grabamos, cargamos y sigue funcionando exactamente igual. Para comprobar que efectivamente hemos pasado el evento correctamente, podemos, por ejemplo, hacer lo mismo que hemos hecho aquí, solo que con cada uno de los botones. Trago, recargo, y vemos que, según donde pulse, decrementa o incrementa el contador. Bien, y para acabar, vamos a hablar de los modificadores. Todos sabéis que los eventos tienen una serie de funciones que permiten modificar su comportamiento. Por ejemplo, Stop Propagation impide que el evento siga propagándose en el sentido de la burbuja. Si no tenéis claro estos conceptos, os recomiendo que miréis el vídeo de jQuery 2 en el que se analizan con un poco más de detalle. Bueno, pues si quisiéramos aplicar ese tipo de funciones, lo que haríamos es que en el cuerpo de la función llamaríamos a event.stoppropagation. Por ejemplo, si quisiéramos que el evento click a la hora de pulsar en el botón principal no subiera hacia el div app, lo que haríamos sería, en el cuerpo de pulsando, llamar a event.stoppropagation. Esto se puede seguir haciendo pero para simplificar estas funciones, para que las funciones se dediquen únicamente a trabajar sobre qué es lo que tiene que hacer la página cuando sucede el evento, yo propone el uso de modificadores. Simplemente palabras que se asocian al evento y que ya automáticamente generan esa funcionalidad dentro del cuerpo de la función. Por ejemplo, supongamos que nuestro D principal también soportara el evento clic. que lo que hiciera es cambiar el fondo a rojo. Vamos a grabarlo y vamos a vernos aquí y crear un método que sea también. Que simplemente lo que hará será cambiar una variable que vamos a llamar fondo rojo de false a true. Vamos a crear aquí la variable y vamos a irnos al html y decirle que enlace el div con una clase de tal manera que sea una clase que hemos llamado rojo. según el valor que tenga fondo rojo. La clase rojo está creada en el CSS, la tenéis aquí, y lo que simplemente hace es poner un fondo de color rojo. Bien. Vamos a grabar. Recargamos. Y al pinchar, el fondo del div se pone de color rojo. Bien, vamos a recargar. Y vamos a pinchar sobre un botón. Lo que ha ocurrido es que no solamente el contador, en este caso, ha decrementado, sino también el DIP se ha puesto de color rojo. ¿Por qué? Porque el evento click se ha propagado desde el botón hacia arriba hasta el DIP app. Muy probablemente este no es el funcionamiento que me interesa, así que lo que voy a hacer es cortar la propagación. Hacer que una vez procesado el evento click del botón principal, este no se propague. Y para eso la solución habitual es irnos al JS y directamente aquí poner event. Stop Propagation. Grabamos, recargamos, pinchamos pulso el pulsa botón y ya no ocurre. Bien, pero lo que pretenden los modificadores de VIEW es evitar escribamos esto en nuestras funciones. Es decir, que simplemente nos centremos en redactar, en codificar, qué es lo que tiene que hacer la función. De manera que si yo quito esto de aquí, puedo venirme al HTML, mejor dicho aquí, e incluir el modificador stop. De esta manera, View lo que va a hacer va a ser incorporar de manera automática la línea event.stopPropagation dentro de la función pulsando. Eso sí, lo va a hacer transparente para nosotros. Vamos a guardar, vamos a volver a cargar la página y si pulsamos el botón vemos que sigue funcionando correctamente.